Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te quiero enseñar cómo vamos a estar haciendo la estrategia de interés compuesto con Novatech para de esa manera en 6 meses vamos a estar duplicando nuestra inversión. Incluso te voy a enseñar cómo voy a estar trabajando yo particularmente y mi equipo para poder generar no en 6 meses la duplicación de nuestro ingreso, sino en muchísimo menos tiempo. Así que es importante que te quedes hasta el final del video. Me presento por acá, mi nombre es Jorge Martínez y si no sabes todavía qué es Novatech, que es este nuevo emprendimiento del cual estamos trabajando, te dejo ahí en la descripción del video y en el primer comentario fijado un link para que vayas a checar toda la información sobre esto. Y ahora voy a estar mostrándote acá la estrategia que voy a estar utilizando y vamos a estar utilizando para el interés compuesto. Vas a ver acá como sin la necesidad de referir personas y sin la necesidad de vender absolutamente nada a nadie. Vas a poder ganar dinero y duplicar tu inversión en 6 meses. Y si sos de esas personas que quiere hacer red y si sí quiere invitar gente a su negocio, en ese caso vas a estar recuperando, mejor dicho, duplicando esa inversión muchísimo tiempo antes. Vas a ver. Y para eso vamos a comprender un poco qué es todo esto del interés compuesto, que como repito, es la estrategia que voy a estar utilizando y te recomiendo que utilices en Novatech o en cualquier otro emprendimiento de inversión. El interés compuesto se trata de lo que vas generando reinvertirlo. Recordá que en Novatech vas a ganar un promedio de un 15% más o menos sobre tu inversión mensual, o sea... Todos los meses vas a tener un rendimiento que en realidad es un promedio de 16.5%, pero para el ejemplo vamos a estar hablando que es un 15%, o sea un 15% de rendimiento en tu inversión de dinero. Para eso vamos a entender un poquito por acá. Tenemos... Que el rendimiento de la inversión real es de 16.5%. Pero como te repito, para el ejemplo vamos a utilizar el 15% para redondearlo. Te voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacerlo. Mira, primero que nada para el ejemplo... Vamos a suponer que vas a invertir mil dólares. Obviamente puedes invertir muchísimo menos. Como te repito, en la información, descripción del video y primer comentario fijado te dejo toda la información que necesitas saber. Y puedes empezar con muchísimo menos dinero, obviamente. Pero para este ejemplo, para hacerlo bien sencillo, vamos a hacer que invertimos mil dólares. Y vamos a ver cómo duplicamos esta inversión en solamente... 6 meses sin la necesidad de hacer nada, hablamos de duplicar nuestro dinero, duplicar nuestra inversión sin, sin hablar con nadie, sin invitar gente, sin hacer nada, en piloto automático total vamos a suponer que hacemos la inversión de 1000 dólares y en el primer mes obviamente ganamos el 15% de esa inversión más o menos unos 150 dólares, entonces nos quedaron en 1150 dólares de ganancia pero esto lo vamos a reinvertir y en el mes 2 vamos a generar 1.323 dólares. Esto mismo lo vamos a reinvertir y vamos a ganar 1.522. Lo reinvertimos en el mes 4 con 2.012 dólares. En el mes 5, 2.313. Y en el mes 6 vamos a estar ganando un promedio de 2.660 dólares. Jorge, me dijiste que iba a duplicar y resulta que gané incluso más. Sí, claro. Recordá también que es importante lo siguiente. Sabes que la, la plataforma Novatech te va a descontar todos los meses 25 dólares para costos de la empresa, de mantenimiento de la empresa. Entonces, si hacemos 2.660 dólares que generaste por simple reinversión y le sacamos esos 150 dólares que va a ser el acumulado de los 6 meses de esos 25 dólares de comisión que te cobra la empresa, te van a estar quedando unos 2.510 dólares. O sea más de mil dólares estamos hablando que incluso más de duplicar tu inversión en seis meses pero siempre hablo de duplicar porque a ver como todo rendimiento esto puede subir un poco y bajar un poco entonces vamos a hacer suponer que se mantiene en 15 puede subir ha subido y ha bajado un poquitito pero más o menos ahí lo mantenemos en 15 ok entonces yo hablo de duplicar la inversión en seis meses Está perfecto hasta ahora, ¿por qué? No invitaste a nadie, no existe nada más que poner a trabajar tu dinero. Pero, ¿qué pasa si hacemos red? Y es lo que voy a hacer yo, y te invito también a que hagas, que hagas red también, si sos una persona interesada en hacer crecer muchísimo más tu capital y duplicar esa inversión en mucho menos tiempo de seis meses te conviene hacer red. A mí me conviene que vos hagas red porque yo también gano por vos. Y a vos también te conviene que yo haga red porque vas a ganar por mí. Porque las personas que están arriba mío, y las personas que están abajo mío, que en este caso puede ser vos, van a estar ayudándose de mí para poder generar incluso más. Todo suma. y De esa manera, si nuestra red crece, tu ganancia también va a estar creciendo. Entonces te voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacer y cómo voy a estar trabajando yo esto para poder de esa manera generar mucho más ingresos y duplicar esa inversión en mucho menos de seis meses, en muchísimo menos. Vamos a suponer que haciendo red, o sea invitando gente y demás, vamos a llegar a duplicar nuestra inversión en no 6 meses, sino en simplemente 2 meses. O sea, como ejemplo, vamos a tomar que yo invertí 1000 dólares y haciendo red en dos meses... Dupliqué mi inversión y gané dos mil dólares es como ejemplo verdad entonces esto quiere decir que si yo invierto mil dólares y en dos meses genero dos mil los reinvierto y en cuatro meses tengo cuatro mil dólares los reinvierto y en seis meses voy a tener ocho mil dólares bien invertí mil dólares y en seis meses ya tengo ocho mil dólares esto obviamente se puede llevar a muchísimo más porque hay muchas personas y es la idea que no tarde ni siquiera dos meses en duplicar su inversión. Si trabajas mucho y si trabajas duro, obviamente puedes generar eso en solamente un mes. O sea, puedes duplicar tu inversión en un mes. O sea que en vez de ganar en el cabo de seis meses 8 mil dólares, vas a estar ganando el doble. 16 mil dólares en tan solo 6 meses con una inversión de mil dólares. Puedes empezar con mucho menos, te repito y te dejo la información, es importante porque también ahí te vas a poner unir a nuestro grupo informativo de WhatsApp donde vas a poder ver toda la información, estar presente a los Zoom y todo lo que necesitas saber sobre este tipo de negocios que te estoy invitando en este preciso instante algo muy importante a recalcar es que la inversión no es que vas a estar cobrándola todos los meses sino que vas a estar cobrando todas las semanas el rendimiento que fue generando tu inversión Recordad que todos los viernes te van a estar pagando el rendimiento de tu dinero o sea lo que está generando ese 15% de tu inversión semanal te van a estar pagando todos los viernes sin falta a todas las personas sin ningún tipo de exclusión a todas y los sábados Van a estar pagando las ganancias de red, o sea lo que vas ganando con tus referidos, con los referidos de tus referidos y todo lo que estamos haciendo que trabajar justamente en red. Básicamente era para explicarte eso de cómo voy a estar trabajando yo en este caso y te invito también a que lo hagas, que vayas reinvirtiendo para generar este interés compuesto y de esa manera poder generar rápidamente tus ingresos ahora también si quieres hacer red que también lo recomiendo obviamente vas a poder generar ingresos muchísimo más rápido vas a poder hacer eso más rápido. ahora si sos una persona precavida una persona que no se quiere arriesgar tanto que también está muy bien lo que te recomiendo que hagas es lo siguiente que hagas tu inversión vamos a suponer nuevamente que invertís mil dólares y que cuando llegues a duplicar tu inversión retires tus mil dólares bien para saber que ya no gastaste un solo dólar de tu bolsillo y dejaste esos otros mil dólares trabajando para que te puedan generar más comisiones. Es la manera que voy a estar trabajando, la manera que recomiendo hacer el interés compuesto súper poderoso y más poderoso aún es el hacer red para que de esa manera pueda generar más y más y más comisiones de manera automática. Esto es de manera automática todos los meses y todas las semanas te va a estar llegando estas comisiones. Así que quería comentarte cómo vamos a estar trabajando con este interés compuesto en ese video. Recordá que si no pudiste ver la información de Novatech, como te repito, Primer comentario fijado de este video y también en la descripción del mismo te dejo un link donde vas a poder registrarte y ver totalmente cómo funciona cada cosa de la que te estoy hablando. Nos vemos en un próximo video, espero que te haya servido y que pases muy bien.